En directo desde Murcia, dicentésimo día seguido de protestas. 200 días seguidos de protestas. Porque están partiendo Murcia con un muro. Están partiendo Murcia con un muro y la gente lleva en la calle echándose a las vías 200 días seguidos. El muro lo están trayendo, o sea, lo están construyendo para traer el AVE o un tren de alta velocidad en superficie del el corredor del Mediterráneo. Y la gente celebrando los 200 días. Como siempre, la policía, al otro lado, aquí nuestro huertanico Jorge, saludos Jorge! El nieto de Mavi, 200 días ya en las vías, esto es impresionante, esto no hay quien lo pare, Murcia no quiere muros, aquí tenemos la gente con dignidad. La gente con dignidad luchando para que su ciudad no se parta. Tú decides, partes o compartes. Partes o compartes. Comparte porque Murcia no se parte. 200 días, Juani. Aquí podemos tuitear. Hacer una, una fotografía también, una captura de pantalla, el botón de bajar volumen y el botón de inicio. 200 días, hoy con el hashtag a las vías 200, a las vías 200. Aprovechando que es festivo, pues vienen familias completas, vienen los huertanicos más pequeños, ¿eh? Jorge, Irene, su madre, y Mavi, su abuela. que no sale 200 porque... Sí. Comparte la verdad, <tose> No ha salido. No pues vamos a compartir la retransmisión. Está saliendo, ¿eh? Estáis saliendo que lo sepáis. Sí, sí, esto está en directo. Yeah. Vamos a ver, me comentan que no se está compartiendo en Twitter. ¿No? Voy a solucionarlo. sujeta esto, no, espera vamos a publicar el tweet para que podamos compartirlo, que Murcia no se parte ahí estamos, 200 días seguidos de protestas en Murcia Compartirlo, ¿eh? Esto hay que compartirlo. Tú ya sabes, en esta revuelta de la huerta hay dos clases de gente. La que parte y la que comparte. La que parte Murcia y la que comparte Murcia. ¿Partes o compartes? Thank uh you. -huh. ¿Es que parece fácil esto, pero no... Trataremos el tweet publicado para que lo podáis compartir. También lo podéis compartir desde el propio Berisco Murcia no se parte, comparte, Murcia no se parte, comparte. Vamos a dar ahora una vuelta para que veamos cómo está el panorama hoy aquí en esta plaza de estornamiento. 200 días seguidos. Los medios callan, los medios callan. Nosotros vamos a difundir, vamos a mostrar esta realidad de nuevo, en directo, otra noche más, en directo, en Murcia, la revuelta de la huerta. Murcia ha dicho basta de corruptos, basta de muros, basta de pasarelas de la muerte, de muros de la vergüenza, y continúa con la reivindicación de casi 30 años, que es que el tren vaya por abajo y que ya se aprobó, ya se aprobó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, se había publicado en 2006, en 2006. Mira, Jorge, sujeta este momento, mira, ahí, ahora así, venga. Vamos a mostrar aquí a Jorge. Aquí tenemos a nuestro huertanico, ¿eh? invitándote que tuitees. También tuitea para que nos vean en las vías. A las vías 200. Aquí todos luchando. viene luchando con su madre Irene, a que sí. Y con la abuela, la abuelita Mavi. ¿Eh? ¿Has visto? Un luchador. Un luchador. Muy bien, Jorge. Estupendo. Venga. Pues eso, porque no queremos muro. Juani, a ver, muéstranlo, que lo vea la gente. ¿Eh? No queremos muro. bueno. Es de parte de Marta. Fijo. Tía, a ver, sujetadme, fijaos aquí. Fijaos aquí todo el artilugio que ¿De tengo de montado. Aquí, la calle de Sidio. ¿Y el, ¿De ¿De ¿De el, de el afectado del primera línea. Bueno, yo la el población papelito, el papelito. ¿Qué está ¿Qué marca? Amén. marca? ¿no? marca? ¿Qué marca? ¿Qué marca? ¿Qué La mata marca? ¿Qué marca? ¿Qué marca? ¿Qué marca? ¿Qué marca? ¿Qué marca? ¿Qué marca? vamos ¿Eh? ¿Sí? ¿Dani? A ver, mira, te comento, Fanny, viene de Barcelona, porque su cuñada Marta, ya nos sigue desde octubre. Es ya una de las familias de la Marta Moral, ese era el Moral, el Moral. Y la, la segunda es sí Entonces... A mí es una de las más luchadoras de aquí. ¡Ay, si se oye. Gracias. Eh, aquí somos la gente, somos los medios. Hay un problema de sonido, viene la gente o en Periscope nos avisa. Sí. Bueno, repetimos, estamos con Silvia y con Sergio, el hermanísimo y la cuñadísima de la gran Marta Moral. ¿eh? Que está movilizando a toda Barcelona <risa> para que está todo el mundo... ¿eh? La que sí, la que sí, sí. sí. la que sí. sí, sí, sí, la que sí. sí. necesiten usted sede Sí, sí, sí, sí, sí, bueno, está ahí, vamos. O sea que veo que tú también estás por allí, ¿no? Sí, yo, a ver, yo en mi corazón, esta gran parte de Barcelona, mi entorno social prácticamente está en Barcelona. He estado allí viviendo, trabajando más de 12 años. Yo, mi barrio es San Andreu. Aquí, en Murcia es San Andrés, también coincide. Sí, sí, sí. Y aunque he pasado por diferentes zonas, pero donde más tiempo he estado viviendo y por el tipo de ambiente y eso, que más me ha gustado es San Andreu, sí, sí. Y eh, allí, digamos, me fui con 20 años o así Y ya vine aquí para tener la tutela de mi hermano ah, este es tu hermano Este es mi hermano ahí, este... ya, ¿Qué tal? Me ha Vienen Jesús hablado también de él ¿eh? Claro, claro, protagonista sí, sí. Vienen de Barcelona, Jesús Vienen de, de Barcelona sí, ¿Eh? sí, sí, sí Entonces, pues, al fallecer mi madre Un poquito antes ya estaba aquí Le dije que me dejara la tutela Y, y, ah, me, la, y me la dejó Entonces, pues, la Ay. familia somos los dos ¿Se porta bien contigo? ¿Sí? ¿Su bueno? Aquí sí que es bueno. Aquí la gente sí que es buena. ¿eh? He intentado a comer. Ha comido ya un bocadillo, no sé si un pastel de carne. Esto aquí es aquí tremendo. Mira, aquí y nada, mira. y venimos los dos, siempre. ¿No Él me ayuda también en la medida de lo que se puede. Y genial, vamos muy bien. Tiene que salir Ismael Caravaca Franco. ...sí, sí, sí, que es vecino de aquí de toda eh, la vida... de toda la vida, este sí que tiene que salir... ...ven aquí, ven aquí, hombre... ...y defiende, y defiende a los salir, paisanos... Te tiene que lo tuyo. ...¿Cómo, Ismael? ...sí, sí, Ismael. está en familia, ¿no? ...sí, sí. es mi cuñado... ...sí... sí, ¿cuñado? sí, sí. sí. No, hermano? ...bueno, sí. mi hermana es ella... Es el ...ah, hermano. hermana... Ah, sí. Sí, sí, ...sí, yo nací aquí, a 50 metros de aquí... ...¿y sigues viviendo aquí? ...sí, bueno, en Murcia, pero no... ...ah, no aquí... ...no ah, aquí, aquí tenemos la casa... Estamos afectados por la casa y por una nave que hay al otro lado de la vía, una nave al lado del butano, todas esas naves que hay enfrente de lo que es el butano ahí enfrente, Ajá. también estamos afectados ahí. Todas esas naves son nuestras también... ¿Y ¿Qué te parece lo que le están haciendo a este barrio? Pues la verdad es, que es muy mal, porque todo esto no... yo no esperaba que encontrar, hace... a lo mejor hace tres años que no vengo aquí y no me esperaba encontrar cómo está. Tal vez estaba dando una vuelta por aquí, por el barrio y que va, esto está destrozado, esto lo va... nos van a dejar totalmente aislados. ...y esto es una lástima porque... ...desde que yo me reconozco que tenía conocimiento... ...he oído hablar de soterramiento que iban a hacer aquí... ...que iba a ir la, el tren por abajo... ...y a día de hoy seguimos muy mal, muy mal... ...la verdad estoy indignado... ...el próximo año se celebrará... ...30 años de la caída del muro de Berlín... ...y a lo mejor se celebra con la inauguración de esta ...la inauguración de este. de, del murito aquí ¿no? Qué ...vergüenza ¿no? ...una vergüenza, una vergüenza... ...la verdad es que hemos retrocedido... ...yo creo que 40 años hacia atrás, sí... Muy mal, muy mal. De hecho, estoy indignado. Es perjudicial todo, en todos los aspectos. No sé, físicamente nada más que la vista ya, no sé, es que es todo, todo, todo en sí. Hay un muro donde hace diferencias, porque al fin y al cabo son diferencias, no nos engañemos. Y una persona aquí, vamos, no sé, es que lo encuentro... Que que como te pilla, te tienes que dar una excursión, vamos, es que no... Es que, no te... que, tenga, que la tiene el colegio enfrente, que tengan que dar esta vuelta, que se si tengan que subir ahí arriba ese monstruo, lo encuentro, vamos. Incluso para tareas cotillera es tan simple como ir con la bolsa de la compra, con el carrito de la compra, con el carrito de un niño. Y el ruido y el, y el traqueteo y todo, ya te digo, en Barcelona se hizo el ave por el... ...por el centro de Barcelona y nadie se vio afectado, o sea, estaba a 20 metros de, de, de profundidad... ...se pone una tuneladora que le tenía hasta nombre de 90 metros y en dos años lo habían hecho entero. Que pasaba, eh, creo que es por la calle Mallorca, por al, al lado de la Sagrada Familia? Provenza. Por la calle Provenza, ¿no? Por la sí, otra... La, por... Desviaba. O sea, hay viviendas por encima de de, las, de la obra del ave de, de Barcelona y en cambio aquí no entiendo que en una ciudad de primera línea como es Murcia se permite hacer esto, eso me, me parece tercermundista desde cariño, ¿eh? No, <risa> Pero, o sea, no... Totalmente. Ya, ya, ya, digo, no... no, no, no, no, no. O sea, hay que seguir luchando y, y, y, y que no, no desfallecer, vamos. Estamos desde Barcelona con vosotros. <risa> <risa> sobre todo mi hermana, Marta. La moral. Aquí, sí, sí, sí. Lo último que perdemos es la moral. Exacto, exacto, la moral. <risa> Marta, no te queremos Marta perder, bien. Marta, ¿eh? La Marta. Sí, sí, hay que, además, hay que difundirlo porque la gente somos los medios y, y si tenemos cierto complejo de inferioridad y no comprendemos que a día de hoy a los medios les falta gente porque están muy precarizados sí, sí, sí. y la gente cada vez tenemos más medios, ahora que yo el amatoeste es ya más grande, pero comencé con el teléfono móvil y un micrófono de corbata que claro venía, parecía que hablaba solo y no me conocían en el barrio yo vengo de otro barrio y me miraban mal tardé un tiempo en que me aceptaron ¿eh? pero bueno no dejaba de ser una persona con medios y ahora aquí al final la gente está tuiteando está compartiendo sí, sí, sí. Eh... No, no seguimos desde Barcelona o sea que no, no, imagínate vamos como... sí, sí, sí, sí, sí. Sí. yo creo que Marta desde octubre o noviembre por lo menos sí, que está no, ahí no. conectada ¿eh? más Marta o menos sabes más que yo siendo de aquí sabes muchísimo más ¿eh? pero muchísimo es una pasada lo que lo que se han papado ¿eh? y estás pues, Aquí lo importante es ver que la gente sí que lucha, porque luego cuando vemos la televisión parece que la gente está acomodada viendo concursos, viendo viendo el fútbol. No, no, la gente lucha, aunque no se sepa, pero la gente lucha. Y aquí está, ¿eh? Con mis propios ojos, ¿eh? O sea que físicamente lo estoy viviendo. Una vez decenas de personas, otra vez centenares, otra veces miles y otra veces decenas de miles, porque conciliar la vida personal, laboral y familiar con esto es muy difícil. Y la salud, ¿eh? No, no, y todos los días, o sea, 200 días, Líaos aquí, <risa> ya tenéis que entender... Sergio, piensa una fecha al azar, 4 de febrero, ¿dónde estaba? Aquí, aquí. a esta hora, eh, 10 de noviembre, aquí, 8 de diciembre, aquí, la Constitución, aquí, mi cumpleaños, lo celebramos aquí, me lo cantaron cumpleaños feliz, todo aquí, todo sí, aquí, sí, sí, sí, sí. todo aquí, y en Murcia, el frío... ...hoy se nota un poquito... ...pero no tanto como el día atrás... ...que es el or... ...o sea... ...se mete dentro... ...se mete dentro... ...y ya puedes ir abrigado... Que, que, ...que ...es de lo peor que hay eh... ...y aguantando... ...no, no, y en estos días de... ...viernes santo, festivos... ...que la gente de esto... ...estaría por otra cosa... ...está aquí... ...o sea que... ...no, no, chapó por vosotros... Y, y... Ya te digo... ...el día de Nochebuena... ...el día de Nochebuena... ...una misa de gallo... ...y aquí se juntaron... ...todo tipo de personas... ...católicas, cristianas... Eh. ...ateas, agnósticas, todas... ...porque el, el asunto era... ...era la solidaridad... ...el momento de compasión, de unión... ¿no? ...aquí se reúnen gente que tiene... ...muy diversas ideologías... ...políticas, aficiones, todo... ...con respeto... ...y la gente ha descubierto... ...ha descubierto que sus vecinos... ...no son tan malos como lo pintan... ¿eh? que la gente es buena... ...y que es admirable... Mira, os voy a presentar aquí, a ver, Juan, Ana, vení para acá, vení. Ana, Juan, vení para acá, vení, vení. Vení para acá, vení para acá. Venga. Ana, ven aquí. Ven aquí. Ana. lo Venga, a ver, lo primero, lo primero, que todas las todas las, todos los días beso las vías. Venga, vamos, vamos. Venga. Ah, no, venga, venga, venga, Ahí estamos. Ahí estamos. has quedado tranquilo, vea. ¿eh? Y todo lo que es tu vida. Si la gente si pide otro, no lo sé, ¿eh? Si la gente todo pide otro. Él, no eh, todos los días, besos en las vías. ¿Eh, Juan? Juan tiene 82 años. 72. ¿Y Ana cuánto? 78, 78 ¿eh? 4 años. Eh, y Juan se nos va a hacer. Bueno, está aquí todos los días que le ha respetado la salud. Hoy estoy malo. ¿Malo? Pues traba trabajar. Eh? Aquí? ¿tanto ¿tanto de trabajar. Está labrando. Bueno, labrando con el tractor ese que, que coge el trastor y te va pegando unos botes que te, te desarma Y más necesito que esté labrando sí, que hay piedras. Que pega el tractor unas piedras. Usted mejor con lo que yo he trabajando? No, pues si no, pues, pues yo no paro. y yo me traje el me levanto. Toma. Ah, tú empullas no, todo lo que sea, tú recoges. Tú recoges. No, no, yo no. Nada. Pues Joaquín se hace. digo, sí, Joaquín, ¿qué? Vale, gracias. Muy bien, muy bien, muchas gracias Juan se hace las caminatas de varios kilómetros y ahora mira otro momento típico de las vías, cuando hablas el portavoz de la plataforma, venid para acá venid Ey. venga Ey. buenas noches de nuevo es, un, es una semana especial y un puente también especial muchos de los fieles a la, a la concentración faltan porque bueno, pues se han tomado un, un respiro y es algo que nadie no le podemos reprochar a nadie eh, tal vez sea incluso conveniente un parón y una reflexión en solitario porque eh, que os voy a decir yo que no sepáis que como quema la situación pero Hoy es un día de satisfacción. Son 200 días seguidos que no se lo esperaba nadie de lo que nos desgobierna. Es, es un orgullo porque son 200 días defendiendo la dignidad de nuestros barrios. Es algo singular y que, como en tantas otras cosas, estamos haciendo historia. Nos dejamos la familia, nos dejamos otras, otras necesidades, y estamos aquí al pie, de, al pie del cañón 200 días seguidos, pronto serán 7 meses, y eso es algo digno de resaltar. Y en eso estamos, digamos que, si se puede decir, dignificando una reivindicación que es digna en sí misma, pero que la constancia y el mantenimiento de nuestra reivindicación de manera pacífica y no violenta le da un peso y una fuerza específica. Eh, ya os lo he dicho, que somos ahora mismo estamos en el punto de mira de muchos lugares de España y aquí en nuestra región y en nuestro ayuntamiento es donde menos, aparentemente, menos efecto está surtiendo. Pero no tener duda de que esto está surtiendo efecto. Y esto no va a ser una batalla en balde, sino que al final conseguiremos que se den cuenta de que esto es un atropello, que es un acto de terrorismo político, porque es algo que están haciendo en contra de la voluntad de los ciudadanos y en contra de los intereses de la región. No hacía falta ningún ave en superficie y no tiene justificación ninguna que él pase por encima del soterramiento. Eso nadie lo puede entender y no se entiende si no es por la cerrazón de unos intereses eh, sectarios de, de, de la gran élite social, de la clase política, de la clase empresarial, que son los que puedan tener esa necesidad de ir a Madrid y volver en el mismo día, y que además se va a llevar por delante, como estamos como hemos demostrado a los propios políticos, eh, se va a llevar por delante y va a perjudicar el tren del pueblo, que son las cercanías con Alicante, que han llegado a mover, como hemos dicho otras veces, hasta 5 millones de viajeros al año, que por mucho que mueva el AVE, no llegará seguramente a mil viajeros al año. Es algo impensable, inconcebible, y que no tiene por dónde mantenerse ni políticamente ni técnicamente. De manera que estamos aquí, podemos sentirnos orgullosos de, ...de la operación que estamos haciendo... ...de defensa de la dignidad de nuestros barrios... ...por encima de, de, de lo que es... ...la llegada del ave en superficie... ...pero es la defensa de nuestro barrio... ...que estamos manteniendo independientemente... ...de otras ideas políticas o religiosas... ...o de otro tipo... Eh, ...hoy es Viernes Santo... ...y hemos sido testigos de la manipulación y del casamiento de la iglesia oficial con el poder hoy ha tenido la desvergüenza la ministra de, del ejército de mandar poner las banderas a media asta en un estado que se dice a confesional qué vergüenza no se puede no se puede en el aspecto que miremos se ve la de gobernanza y la falsa de ética se aprovechan de la religiosidad, que puede ser un sentimiento que compartamos o no, pero que no tenemos por qué no tenerlo por un sentimiento noble, y se aprovechan de todo para justificar y purgar y querer lavar sus desatinos y su mala política. Anoche mismo no os podéis quejar, Decíamos que los concejales no venían a nuestro barrio, pues anoche tuvimos aquí en la procesión a doña Rebeque, a Rebeca Pérez. No os podréis quejar, ya ha venido un concejal del Ayuntamiento de Murcia a, a Santiago el Mayor. Pero enseguida huyen, enseguida huyen como aquel día que se asomó el alcalde a la, bar, a, la, a la barraca de la Peña Huertana y también salió huyendo cuando empezó a oler que los vecinos iban a saludarlo. Bueno, no quiero cansar más, pero sí eh, compartir con vosotros, congratularme de estar aquí, en este grupo de gente que defiende la dignidad de sus barrios, y subrayar que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, lo que no vamos a dejar de hacer, y, eh, bueno, pues toreando la situación de estos días festivos, en los que quien puede se ha tomado un respiro, un descanso, pero que los que no, aquí seguimos. 200 días son muchos días, y eso ha sido objeto de la prensa murciana menos, pero en la prensa nacional se sabe de los 200 días. Esta semana me ha llamado la televisión, TV3 de Cataluña el miércoles o el jueves van a venir a hacer un programa especial la TV3 de Cataluña y, y el otro día el otro día el programa que grabamos aquí debajo en la fachada de, de la droguería de Dioni. ...ya ha sido emitido... ...y también llevaba el subtítulo... ...de 200 días de lucha... ...mantenida... por la dignidad de nuestros barrios... Eh, ...de manera que... ...sigamos, no hay duda ninguna... de ...que lo vamos a hacer... ...y... Eh, ...bueno... ...mantenemos la reivindicación... ...y vamos a ver si mientras tanto... ...el fiscal ya tiene encima de su mesa... ...la nueva tanda de documentación... ...que entregamos anteayer... ...y a ver si la medida cautelar que le pedimos exprofesamente y, y, y por escrito, que como medida cautelar de, decidiera pedir la paralización de ese monstruo de obra que tenemos aquí, que da miedo ver y que nadie puede entender que eso sea una obra provisional. Cada vez se entiende menos y se entiende menos ...se entiende menos con la lógica y la ética y la vergüenza... ...que es con lo que funcionan en otros lugares... ...aunque gobiernen los mismos... ...en Alcantarilla, en, perdón, en Almería... ...os dije hace unos días... ...que en una situación como la nuestra... ...la estación soterrada de Almería... ...se va a hacer con una estación previa... ...a la que no va a llegar el AVE... ...y se va a quedar antes de llegar a Almería... ...aquí la tenemos ya la estación en Beniel... Pero dicen que no les sirve, porque lo que quieren es que llegue el AVE como sea y eso lo vamos a impedir estando todos los días al pie del cañón. Muchas gracias. Contamos con que mantenemos la movilización con vuestra ayuda. Sois muy grandes. Gracias. el portador de la plataforma pues, de soterramiento, ya estamos aquí 200 días seguidos 200 días reivindicando la dignidad de los barrios del sur de Murcia. no dame por favor ahora ver la presentación. Ya hemos acabado de resolverle una duda a una vecina Y este es el panorama esta noche aquí en Las Vías Ya 200 días seguidos en Las Vías 200 días ininterrumpidos Que se dice rápido, son 200 días, casi 7 meses seguidos Aquí se ofició una misa del gallo el día de Nochebuena, aquí nos tomamos la uva, aquí nos tomamos el roscón de reyes, aquí hemos comido tartas en los cumpleaños de los vecinos, también se ha celebrado aquí. Hemos celebrado numerosos conciertos y actos culturales. Pasando el tren, es un acto que se repite más de 90 veces al día. Ahora, porque están los furgones de policía. Contando el tráfico de los coches. Si no, podemos ver tras los furgones de policía. Una barrera, una barrera la cual impide el paso de los coches. Ahora mismo se está subiendo. segundos se han subido la palabra pues ya se están bajando otra otra vez y aquí estamos ya 100 días seguidos 100 no 200 ...perdón, allá la cabeza... ...falla... ...200 días seguidos de protestas... ...200 días que los murcianos... ...salen para pedir la dignidad de su barrio... ...para decir que no quieren una Murcia... ...partida en dos con un muro... ...y con una pasarela... ...que aquí la tenemos... ...una pasarela que dificulta la movilidad de las personas... Queremos el tren soterrado, ya llevamos 28 años seguidos pidiendo que se soterren las vías del tren, que llegue el ave bajo tierra, que no pase el corredor mediterráneo por el medio de la ciudad. El corredor mediterráneo es un tren, un tren de, de entre otras mercancías, mercancías peligrosas y no queremos que pase a 80 centímetros de casas, colegios e institutos. Actualmente el tren está pasando a 80 centímetros de casa, a 80 centímetros de colegios e institutos. Muchas gracias, Baldasano. También es muy importante vuestro apoyo, el apoyo que recibimos desde, desde otros lugares. Los medios nos intentan acallar. A ver, mirad, venid para acá, acompañadme, mirad, estamos con gente, estamos con gente de Barcelona, ¿eh? con David, con Sergio, con Silvia, gente que nos, que nos sigue desde Barcelona ya desde, octu desde octubre, familiares de ellos y por supuesto se van con la camiseta de soterramiento ya, banderola no al muro, con las chavas Murcia soterrada, eh, a este paso vamos a acabar todos soterrados. todo. Eh, ¿eh? Marta está conectada. Pues Marta... Y siguiendo desde allí, ¿eh? Esto es, esto es culpa tuya, ¿eh, Marta? Esto es per tú. Per tú, Marta. ¿Y tal? Vamos cargados para que lo repartas y tienes faena también allí, ¿eh, Marta? Trabajo también tienes, ¿eh? Explica, ¿Eh? explica. Pegatinas para poner por allí... Y luego hacer fotografías y publicarlas, ¿eh? A ver si llevas una a la plaza al fila. Ya te digo, y, la chapa. y luego, por supuesto, ¿eh? una chapa colorada, como buenos pimentoneros que somos aquí. ¿eh? Murcia soterrada ya. ¿Sí? Aquí tenemos material para que allí en Cataluña, en Barcelona, en Sanz, eh, quede constancia de que... ...la gente... ...ah... Te, ...tenemos, tenemos también... ...y pegatinas también más grandes... ¿eh? ...o sea, esto... ...el poder... ...el pack... ¿eh? ...aquí... ...mira, cuando se viene a Murcia... ...el problema que, que tenemos los murcianos... Que ...es que somos bastante testarudos... ...por eso ya ves aquí que estamos 200 noches... ...aquí... ...tú vas a casa y alguien alguien... ...porque pasa, yo que sé, para saludar a la hora de comer... Y ya puedes haber comido tres veces que tienes que comer, ¿sabes? Son capaces de retirarte la palabra, no me hagas este feo, o sea, somos, gente, somos aquí gente muy testaruda, muy cabezona. O sea, más que hospitalaria, somos, somos yo qué no sé, el servicio del hospital entero, ¿eh? Somos el personal sanitario y los médicos, somos más que hospitalarios. Entonces nos pasamos. Pero bueno, aquí queda eso, fiel reflejo, con las camisetas, ¿eh? Ya va aquí señalizado Sergio, señalizado... Ah, por supuesto, dice Noelia, dice Noelia que como no, pipas, pipas que hasta el momento en Barcelona se pueden comer de manera desafiante, aquí no, eh, cuidado, si vienes de Barcelona tienes que saber que como comas pipas aquí y lance las cáscaras de manera desafiante, que como es eso, pues no lo sabemos, pero como lo hagas, cuidado, cuidado, eh, que luego hay multas, Paco carnicero ya lleva 3.500 euros multas. Sí, sí multa ¿eh? Paco está ahí la parte de pipas también bueno aquí cuidado con Murcia pues pues yo estuvo contento porque yo esto de de estar soy de allí soy de aquí de hecho en Facebook no he cambiado bueno, todavía soy de, que vivo en Barcelona y, y la gente me dice, ¿y cómo es que no lo has cambiado? Digo, es que realmente, realmente no me he ido de allí, no me he ido, ¿no? Y estoy aquí en... No somos tan mala gente. No, ¿no? qué va, qué va. En, en Twitter pongo Barcelona y Murcia, ¿no? Pero por otro lado es que me, me, era como que es el último vínculo que me queda con, con Barcelona eh, físicamente, ¿no? Ahora mi tienes, residencia virtual, ¿no? Pues ahora tienes amigos en Barcelona que seguro que ya tienes. Sí, sí, no, ahí está mi entorno social... Sí pero me faltaba ahí una residencia, ¿no? Y pues amplía, tenía, se amplía, ¿sí? se amplía también. En Sans, ¿eh? Cornella, Barcelona, ahí estamos todos. En Cornellà en, ¿En, ¿en qué parte? Almeda. ¿En, Almeda? Ah, en Almeda. En Almeda. Sí, sí, sí. Entonces, ahí con la línea azul. ¿Eh? Pantamos pues rápido. Pues Dime, pero Noelia, no nos queramos ir, te llamamos de guía. Totalmente. Ahí estamos. Totalmente, allí. Y además, como no. Se lo conoce, no, no, y además de... Barcelona es preciosa, ¿eh? ...y sobre todo, Barcelona... ...si uno va con tiempo, si uno va con tiempo... ...porque cuando se está allí, uno, uno está trabajando... ...y se pierde gran parte de, de la ciudad... ...se lo pierde... ...pero si uno va allí con tiempo y quiere disfrutar... ...es impresionante... ...y hay muchas actividades... ...sí, que puedes hacer de todo, de todo... ...¿Vamos a hacer un beso en el Periscope? ¡Claro que sí! Oh, para... Todas las, ¡Todos los días, besos en las vías! ¡Venga, ahí estamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Silvia y Sergio! Esto... Esto es una bendición huertana. Esto es una bendición huertana. Ya estáis casados por el rito huertano. ¿eh? De la revuelta de la huerta. Buenas, José Miguel. Mira, hasta mañana eh, se nos van los, dos de los protagonistas de esta revuelta. Eh, Ana y, y Juan, ¿eh? ¿Has visto? ¿Eh? ¿Has visto eh, el hombre como eh, a sus 82 años...? El tractor por la mañana y por la y por la noche aquí a la revuelta de la huerta. Bueno, pues vamos a, a seguir. Dejo con con Dani. Vamos a ver cómo está el panorama por aquí, por esta plaza del soterramiento. Y recuerdo para los que os habéis conectado nuevos, estamos en Murcia. Llevamos 200 días seguidos de protestas 200 días seguidos que los murcianos de los barrios del sur salen a pedir la dignidad de sus barrios. 200 días seguidos que pedimos que el tren... ...el AVE llegue a Murcia soterrado... ...200 días que pedimos que el corredor mediterráneo circule por fuera de la ciudad... ...el corredor mediterráneo es un tren, un tren de mercancías peligrosas... ...pedimos que el tren llegue soterrado... Muchas gracias a todos los que nos estáis mandando apoyo desde Cataluña. Aquí también se os apoya. Basta ya de represión. Pedimos libertad de expresión, libertad para todos los, los presos políticos. Independencia para Murcia. 220 personas. Pero catalanes de todos lados. Tenemos sí, de, de Costa Rica, de fuera de España. ¡Hostia de, de puta madre que no! Ya que estamos ya 200 días seguidos, que se dice rápido. La obra van avanzando, aquí tenemos la, la pasarela, una pasarela que dificulta la movilidad de las personas. También tenemos las barreras bajadas, el tren va a pasar, la policía guardando la piel. Venga, vamos, vamos, vamos a darle. Ah, David, vente por aquí. Venga, que pesa. Sí, sí, esto hoy pesa el este Hoy hemos tenido visita, lo habéis estado viendo... hemos tenido visita de gente de, de Barcelona, que, que sigue estas retransmisiones en Periscope desde hace meses. Y que, evidentemente, pues la hospitalidad murciana es legendaria, ¿eh? la hospitalidad huertana es legendaria. Ahí se han ido con sus camisetas, banderolas. ...chapas, pegatinas... ...porque esto es la revuelta de la huerta... ...esto es la revuelta de la huerta... ...200 días seguidos... ...no lo vas a ver en televisión... ...no lo vas a ver en, en lugar alguno... ...pero la magia que aquí se vive... ...esto... ...esto es... ...esto hay que presenciarlo... ...hay que presenciarlo... ...y yo insisto que... ...incluso... ...incluso... ...buenas... ...Sergio... ...incluso... ...ya en Periscope la magia se nota... La magia se siente, se siente todos los días aquí, nos conectamos con Marta que de Sanz, de Barcelona, Cepilindra, que también se nos ha unido, que es de Sabadell, Observatorio, José, que también es de Barcelona, bueno, Nuria, que está en Madrid, Inma que está en Alicante, bueno, esto, esto es impresionante, el 7 vamos para allá, correcto, y aquí nos vamos a encontrar, aquí, Usés Perem, os esperen a Duton. En Murcia hay gente, pues como en todos sitios, hay gente de todo. Y sobre todo hay gente que, que le va a venir bien ver que hay gente buena en todas partes y también en Cataluña. ¿eh? que Hay mucha intoxicación mediática. Hay mucha intoxicación mediática. ¿Qué me está diciendo Carmen? ...hay un señor parado que le han pedido los... ...aquí decían que había... ...le están pidiendo la identificación... ...a los vecinos, bueno... ...y la gente sabe... ...que los medios somos nosotros... ...entonces a mí me dicen... ...Cecilio muestra esto, Cecilio muestra lo otro... ...y yo de un lado para otro, ¿eh? ...para mostrar la realidad... ...si hay más gente, más gente... ...si hay menos, menos... ...aquí Rafaela y, y, y Ángeles... ...eh... ...que no falla, leales, nunca mejor dicho, leales, son muy leales, eh, ángeles leal, son gente muy leal a esta causa, a esta revuelta de la huerta... ...evidentemente Murcia o la partes o la compartes, pero no hay otra cosa, aquí tenemos a Ana, que ha venido de Valencia, Ana, con Carmen, una de nuestras poetisas de las vías... Carmen, cuidado con Carmen, que es una de nuestras poetisas. ¿eh? Esto ya es un movimiento sociocultural. Y si a Ana le pregunta, te deja con una respuesta. Vamos, con una respuesta te saca el máster de cifuentes con sobresaliente. Con eso te lo digo todo. ¿eh? Tiene un montón de conocimiento. Aquí, Ana, es que los murcianos, cuidado, ¿eh? aquí. Hay nivelazo, hay nivelazo. Aquí Antonio, Isa, toda la gente, Mavi, José. Eh, bueno, ahí tenemos a nuestro pintor realista, a Ángel García. Es un pintor realista. Una vez fuimos a su casa, en directo, a, a emitir los cuadros que, que tenía allí expuesto en su casa. Impresionante, ah, parecen fotografías. Ah, ah, bueno, tú dices el... Ángel, Ángel, Ángel. Y son impresionantes, ¿eh? Son impresionantes. ¿Eh? Aquí Irene con, con su madre. ¿Y Jorge? ¿Se nos, ¿Se nos ha ido ya o qué? Ay no era? Ah, ¿muy pues yo pensaba que su hija. Entonces, ¿quién es el hijo? O sea? Ah, Juan Carlos. Ah, ay, Juan, Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos, baja. Juan, a ver. Ma Mavi, díselo Mavi Baja, baja ¿Eh? y apoya, ¿no? Claro que sí, vamos que baja hasta Jorge baja aquí para estar apoyando la causa y Juan Carlos, Juan Carlos baja Bueno, estamos en Murcia en directo como cada noche, como cada día 200 días ya, ¿eh? eh creo que es dicentésimo día seguido eh, de protestas, porque están partiendo la ciudad con un muro y la gente, la gente no se rinde la gente no se rinde hoy con visita de, de gente de Cataluña de Barcelona, concretamente hoy... Gracias, José Antonio Tenemos el audio solucionado Sí, es que se nos caen los micrófonos a veces, ¿eh? Venga, hasta mañana, Antonio. Se nos caen los micrófonos. Pero la gente somos los medios y José Antonio dice: ojo con el audio. Y se soluciona. Se soluciona. Que saluden, Cecilio. ¿Que saluden quién? Ahora sí si se oye María José. Ahí, ahí. Siempre avisando. Así. Eh, eh, Gabri, se nos, se nos han ido. Está por aquí David. Pero hemos tenido bastante conversación, ¿eh? Con. Eh, ...estaba buscando yo... ...mi banderola para dársela... ...no la tenemos... ...a ver dónde está... ...dónde está la bandera... Vamos sí. ...a ver... ...no hay bandera... ...bueno, ahora la buscaremos... ...para dársela a David... ...para dársela a David, eh... ...David ya es medio murciano... ...sí, sí, y bueno... ...ha venido Sergio... ...hermano de Marta Moral... ...una periscopera nuestra aquí de, de, de hace meses ya... ...que nos va siguiendo desde el barrio de Sanz... ...y su cuñada Silvia... ...que ya en, también en numerosas ocasiones le hemos enviado... ...desde aquí le hemos enviado muchos saludos... ...porque bueno, Marta es fundamental en los, en los periscop nuestros... ...es fundamental... ...puedes preguntar dónde aparcar el día 7 hola voilà. es eh, cierto, porque el día 7, que vienen aquí mucha gente... ...es el día del entierro de la Sardina... ...y es el día que Murcia, la, las calles se llenan de gente... ...es uno de los días más esperados por familias... ...y sobre todo por los, la gente más pequeña de la casa... ¿Eh? entonces, es un día que es muy complicado de, de aparcar... ...es muy complicado de aparcar... ...aquí ya veis, la pasarela continúa avanzando... ...la policía como siempre... ...bueno, aquí ya en Murcia... ...se le conoce como los guardianes de la obra... ...los guardianes del muro... ...guardianes de la pasarela... ...a mí me, me recuerda eso... ...la canción aquella de dragones sin mamorras. ...el amo del calabozo... ...nos dio poderes a todos... ...pues aquí estamos aguantando... ...aquí estamos aguantando... Reportero de Izarachero... ...a ver, la, la realidad hay que mostrarla... ...la gente viene, la gente lucha... ...pues lo que no se ve no existe... ...y hay que compartirlo, ojo eh... Muy claro, debemos tener muy claro, la gente somos los medios. Mira, aquí tenemos dos luchadores, Isa y Ignacio, que están también en todas partes, en todas las reivindicaciones posibles. Entonces, es muy importante que compartamos. Muy, muy importante. Agarras el, en el Periscope los puntitos, hay una opción que es compartir, y copias la URL y cre, y puedes crear tu propio tweet, puedes crear tu propio tweet con tu mensaje, es muy importante porque una que le damos difusión mucho más de lo que podáis imaginar, ¿eh? mucho más de lo que podáis imaginar. Otra porque además todos esos son mensajes de apoyo que recibe la gente que viene aquí, son mensajes de apoyo y se requieren, se requieren todos estos corazones que están dando ahí tocando la pantalla, los, las veces que se comparte la, ...las respuestas que hay en comentarios eh, en Twitter, en Facebook... ...todo eso ayuda muchísimo, son 200 días, son 200 días... Eh. ...y aquí lo importante de esto es que somos la gente... ...la que nos comunicamos con la gente... Aquí no hay intermediarios, algunos interesados, que os estén contando la realidad a su manera, no. Aquí somos la gente, la gente que habla a la gente, la gente que cuenta la realidad a la gente. Dime, a ver, vamos a ver que Ana nos comente algo. Ana sabe que aquí tiene su cámara, su micrófono. A ver, Ana. Que estamos de... ...de aniversario, hoy cumplimos 200 días... ...y yo cada vez que vengo aquí hay más gente... ...esto no va para abajo, va hacia arriba... ...hemos pasado un invierno un poco duro por el frío... ...y sí que es verdad que parecía una época... ...en la que flaqueaba un poquito... ...pero la verdad es que hoy... ...cada vez, yo no sé si será porque va desapareciendo el frío... ...y va mejorando un poco la temperatura... ...pero aquí cada vez que vengo yo veo más gente... ...o si será porque han puesto la pasarela o lo que sea... ...pero yo veo que la gente se anima bastante. Somos más, hablamos más alto, más claro... ...pero no, no nos escuchan. Bueno, yo lo que es la gente a lo mejor... ...quien no nos escucha son la... Los políticos, los corruptos, los políticos honestos sí, los corruptos. Efectivamente, porque yo sí que veo que las personas de de los pueblos de, de otras partes de España sí que, sí que he oído comentarios andando por la gente sí que he oído la frase de Murcia soterrada ya y eso lo han dicho gente de Valencia y, y no solamente es que, que lo sean ¿de aquí? Ah, perdona ah vale y... Y bueno, que yo sí que veo que sí que se le está dando bastante visibilidad a esta historia y lo que es es que no solamente pues soterren aquí en Murcia, sino que esta barbaridad no lo hagan en ninguna parte de España más. Tuana, pasan la semana en, Val en Valencia. Sí. En Valencia, ¿qué se sabe de esto? Porque si en Murcia ya es complicado saber, ¿en Valencia qué se sabe? En en, Murcia, en Valencia sí que se sabe, es decir, esto sí que a través de las redes sociales, a través, pues también gracias a ti por retransmitir tanto por Periscope y por varias cosas, pues sí que, sí que la gente está enterada, porque incluso gente... Amigos míos de Erasmus, incluso de Alemania, de Italia, porque yo allí pues tengo me junto con gente de Erasmus algunas veces. Me preguntan qué es lo que está pasando en Murcia. Me, me lo han preguntado y se lo se lo he explicado. Le he explicado lo que lo que está pasando. Entonces sí que sí que están algunos informados que a lo mejor no se le no se saben tanto tanta información como aquí que está en la zona cero. ...pues quizás no, no saben tanta información como aquí... ...pero sí que lo han oído. Cuando la gente le dice es que... ...están construyendo un muro... ...que parte una ciudad en dos... ...¿cómo reaccionan? Pues la verdad es que no, no se lo pueden creer... ...no se lo pueden creer que este tipo de cosas... ...estén sucediendo en pleno siglo XXI y bueno y es, y es que todo el mundo sabe que esto no es más que otro caso más de corrupción política porque ni siquiera han empezado las obras y ya hay un montón de dinero muchos millones de euros que no se saben dónde han ido a parar y eso que ni siquiera han empezado entonces esto es otro caso más de corrupción política que con el paso del tiempo se irán descubriendo y, y es blanquear dinero y ...y todo ese tipo de corruptelas a los que estamos muy acostumbrados... ...porque esa es la único motivo de la prisa que tienen en traer el ave... ...de cualquier manera, a ver por qué motivo tiene que ser ya, ya, ya... ...y no puede ser cuando ya esté todo todo hecho de, de buena manera... ...pues aquí hay gato encerrado, es que no... Se aprobó en el 2006 en el Boletín Oficial de la Región de Murcia... aquí iba a estar todo soterrado... De eso hace 12 años, o sea, es decir, se ha podido esperar 12 años y no se puede esperar meses a que el tren pase por debajo, que lo tienen que traer por sus cojones, sus ovarios, lo tienen que traer por arriba. Claro, pues esto es, es que está clarísimo, está cantado de que aquí hay gato encerrado, es decir, aquí esto se, se sabe de que tiene que ser, pues... ...una manera de estar pues sacando dinero de los impuestos... ...y de blanquear y de subir las cuentas... ...de decir que a lo mejor el hacer el muro... Eh, ...realmente pues vamos a poner que ha costado X dinero... ...pues yo voy a poner que ha costado nueve veces más... ...cosas así que son difíciles de investigar... ...difíciles de demostrar... ...porque eh, ya se meten en un bucle de mucha administración... ...muy compleja, muy difícil, entonces... es no fácil, pero eh, está muy acostumbrado a llevarse dinero con todo este tipo de infraestructuras. Pero Murcia ha dicho basta, ya tiene bastante con un aeropuerto sin aviones, claro. con una autovía que acaba en un bancal de limonero. Claro. Última parada, bancal de limonero. Sí, sí, sí, es que estamos muy cansados, muy hartos, por eso la gente sale a la calle, porque estamos muy cansados y muy hartos y es que esto no, no hay manera de frenarlo ya. Es decir, es que él, si no sale a la calle en otros puntos de, de España o en otros sitios, es que yo no veo, si la gente no se queja, es que esto no hay quien lo pare. Pues esto hay que seguir, son 200 días y los que haga falta, Ana. Hombre, para... 200 días y lo que haga falta. Hasta que el tren esté soterrado. ¿Qué? Bueno, pues... Ahí tenemos una persona que se ha mareado... ¿Eh? Y la están siendo atendida por los vecinos. No sé si estaba de paso o estaba aquí luchando cada día. No lo sabemos. Ahora mismo están los vecinos. Eh, se ha llamado a la ambulancia para que pueda venir a. Bueno, así son. Ignacio. ¿Eh? Pero. ¿Estaba de, de paso o, o no, estaba aquí? Vale, no, estaba aquí, ¿no? La conozco, pero si la yo... Vale, o sea que una, una de las personas que viene aquí cada día a las vías es, se ha desmayado. Es que, es que esto, a ver, no, no, no nos damos cuenta, pero esto este es un maltrato, una violencia institucional pasiva, eh, estamos respetando su intimidad, no vamos a mostrar, eh, ahí detrás de toda esta gente, ahí se encuentra una mujer que... ...ha sufrido un desmayo... ...es que esto, a ver, tenedlo en cuenta ¿eh? ...son muchos días... ...muchos días, 200 días seguidos... ...ella viene también... ...prácticamente todos los días... ...si sí, aquí lo raro es que no nos desmayemos todos ¿eh? ...eso es lo raro, que todos no nos hayamos desmayado... ...en algún momento... ...o que hayamos sufrido aquí algo... Bueno, ...ahí están los vecinos... ...apoyándola y tranquilizándola... ...mientras viene una ambulancia... Ahora la ambulancia, bueno, la policía, entendemos que dejará paso, porque están en las vías, hay uno, dos, tres, hay tres furgones de policía. y sí, imaginar, esto sirve para que comprendamos la situación, ¿eh? eh si hubiese el muro puesto, la ambulancia no puede cruzar por aquí, ¿eh? No puede. Tu madre sí, eh, Lidia. Sí. Bueno, está bien porque no, no es Consuelo. La que Si te refieres a Consuelo, que creo que, que sí es lo que me ha parecido ver en Tunic, no, es, es otra persona. No, no estoy viendo en este momento a tu madre. Es otra persona que también suele venir a las vías. ¿Ignacio es uno de los, de los clásicos? ¿Ignacio? Sí. ...uno de los clásicos de la revuelta de la huerta... ...a Cecilio le tenemos que hacer un monumento... ...le tenemos que hacer un monumento... ...estamos con Ignacio, uno... Gracias. Gracias, bueno. impresionante Ignacio, ¿eh? Sí. Cecilio, por se, favor. Me ...se me escapa, es que se me, se, se, me ha, se me ha escapado, no quería adular, se me ha escapado... ...Cecilio es un personaje que le da le da amplitud a cualquier, a cualquier mov movimiento... ...y a cualquier eh, acción... Eh, a cualquiera de las acciones que se están realizando en, en Murcia a favor de la, de la democracia y en defensa de, en defensa de, de, nuestra, de nuestras posiciones, no solamente ya mm, vecinales como esto del conflicto de las, de las vías, sino a mí me, me sorprendió el miércoles por la mañana que estaba allí frente a los juzgados cuando estábamos Unidos contra la represión hay un grupo de 50 personas ¿eh? que nos habíamos convocado eh, de urgencia para mm, defender y, y luchar contra la deriva autoritaria del, del Estado, del gobierno que dirige al Estado español en este momento. ...fue... Y me gustaría estar en más sitios. El lunes no pude ir a la, a la concentración de los pensionistas. El martes también hubo una concentración en el en la ciudad de la justicia, el miércoles ya me encontraba algo más recuperado, no dejo de ser humano ¿eh? y también decaigo, pero siempre que se puede, además hay que mostrar la realidad, porque mmm, eso de que siempre se difunda la maldad y la estupidez, tú cometes una estupidez y, y, y eso, y sale en la prensa. Pero, que, pero que se mueve a una velocidad un poco menos que la de la luz, pero mucho más que la del sonido. ...en cambio, cualquier acto de bondad, eso parece que no trasciende. Cualquier acto reivindicativo pacífico... ...cualquier acto reivindicativo y, y mucho más... ...si se hace de una manera pacífica, no tiene no tiene trascendencia... ...o sea que si aquí en las vías mañana hay un, un altercado... ...ese lo recoge toda la prensa... ...ahora, si estamos aquí todas las noches, eso no lo recoge la prensa... ...que estemos aquí todas las noches pacíficamente... ...no tiene... ...no vende... ¿Y además... ...vendería, vendería si aquí hubiera... ...en un día hubiera una, un altercado... ...si aquí un día hay un altercado... ...entonces mañana está en toda la prensa... ...y en, todo los, y en, todo, y en todos los telediarios... ...Pero... ...Ignacio, pero, fíjate... Aquí pacíficamente no... ...y eso es lo que... ...eso es lo triste... ...lo triste es que no... ...que no trascienda... ...todas las manifestaciones pacíficas... ...todas las convocatorias... ...todas las concentraciones pacíficas... ...que se hacen en defensa en defensa de los intereses de los más de los más débiles de los más débiles porque defender la, la lucha por la defensa de las pensiones es luchar por la defensa de los de los más débiles que son lo, los pensionistas y que tienen derecho a vivir como igual que tiene derecho a vivir todo todo el mundo y vivir decentemente no, usted estaba, te iba a comentar que te iba a comentar la labor de difusión de, no, va, es, la de difusión es inmensa de y, y, y no tiene es que no yo no puedo valorarla porque no porque es invalorable de, de, de lo grande que es Cecilio, pero muchas gracias por la difusión que le que mira, le estás ahí, dando a todos. Mira, aquí una algo importante es tener claro que la gente somos los medios. Hay emisiones de Perisco que tiene 130.000, otros 97.000, otros 70.000, reproducciones, 50.000, 20.000, ahora es muy fácil que haya más de más de 10.000. Aquí la televisión local presumía hace unos días ...de que había tenido un máximo histórico... ...de 85.000 espectadores... ...eso ya se consigue aquí casi cualquier día... ...es decir... ...la gente somos los medios... ...pero es que además... ...somos los medios honestos... ...porque, qué fácil sería aquí... Te ...dramatizar... ...teatralizar, por ejemplo... ...ahora mismo hay una persona que está desmayada... ...qué fácil sería... ...inventarse aquí una historia de, yo qué no sé... ...de agresión policial, por ejemplo... ...y no lo hacemos... ...al contrario, respetamos la intimidad... Estamos pendientes de los comentarios, porque hay personas que, que están preguntando oye, ¿es mi madre? ¿no es mi madre? Estamos pendientes, pero no estamos dramatizando la situación. Porque somos seres humanos, no somos pero... un producto que, que quiere venderse. Claro, pero quiero decir que nosotros, que somos los medios, la gente, y que hay necesidad de que esto se sepa, la necesidad no justifica un acto de deshonestidad. La gente nos ve de forma honesta. Si hay más gente, más gente. Si hay menos, menos. Si es divertido, divertido. Si es si es triste, triste. Pero aquí no estamos dramatizando, no se dice a alguien... Oye, mira, tira un petardo por ahí, para que pase... No se dice nada de eso. Aquí mostramos lo que, es que está nosotros sucediendo. Nosotros no queremos difundir mentiras, queremos difundir una causa justa. Y queremos difundirla para que gente se solidarice con nosotros y acuda a las vías todos los días. Y yo los convoco desde aquí que, por favor... ...que una injusticia como esta... De, ...yo creo que todos los murcianos deberían estar aquí apoyándonos... ...si no todas las noches, al menos muchas noches... Y, ...y desde aquí os convoco de forma solidaria a que vengáis... ...porque necesitamos mucho apoyo... ...apoyo de ciudadanos y apoyo de la gente de la calle... ...del pueblo que tiene que revolverse contra todos... ...todo lo que está sucediendo ahora mismo en España... ...y salir a las calles. Murcia es gente de paz, es gente de paz... ...están comentando aquí... A ver, muchas veces habrá personas que les dé cierta vergüenza el ir... ...porque parece que, que han criminalizado tanto la protesta... ...pero ojo, ¿eh? No, no, no, no. No, no, no, te lo voy a decir, te digo la protesta en general... ...y lo han conseguido, tú estás en el supermercado... ...esperando, y hay una persona que acaba de pagar... ...y se da media vuelta, abre el ticket. ...y se dirige al cajero o a la cajera... ...y antes de que hable, ya hay alguien en la cola diciendo... ...me ha tocado el follonero. Criminalizamos al que protesta, a lo mejor está diciendo... ...oye, me has cobrado algo que no he llevado... ...me has cobrado una unidad de más, no me has aplicado el descuento... ...y estamos criminalizando al que protesta... ...por el solo hecho de que protesta, solo por eso. Si a mí lo que me da miedo es el poder que tienen hoy los medios... De, de poder hacer una causa santa o hacer una causa criminal, solo el, con el poder mediático. Entonces la gente que quiera saber la verdad tiene que acudir a ese sitio y tiene que saber que los medios no son imparciales. Lo imparcial es, por ejemplo, lo que está haciendo Cecilio, que nos está reflejando aquí día a día y que está, poniendo lo que, que está reflejando lo que se está poniendo a la pasarela. Eh, hay, que, hay que acudir a los sitios para darse cuenta de que la gente que protesta no es criminal. La gente que protesta es justa porque pide justicia y pide que se cumpla la ley. Nosotros pedimos que se cumpla la ley. Los criminales son los que delinquen al no cumplirla, que son los que están poniendo la pasarela. Nos han acusado de terrorismo. Para mí no hay mayor acto terrorista que el que están haciendo en el paso a nivel de Santiago el Mayor. Y eso se está sabiendo gracias a gente como tú, Cecilio, que difundes nuestra causa día a día. Yo... Mira, mira, tú ves a esta señora. ¿Le ves cara de terrorista? Carmen, Carmen, vente por aquí, Carmen. Mira. Está muy vista, dice. Carmen... Nosotras tenemos mira. cara de criminales. Hombre, a lo mejor, yo qué sé, yo hice una vez un simpa, pero vamos, yo criminal no soy. Nos ven cara de criminales por pedir que se haga justicia en una ciudad como Murcia, que la sexta ciudad de España va a estar atravesada por el ave en superficie cuando en el resto de las ciudades de España se ha soterrado, estamos pidiendo justicia porque esto es un acto criminal. Lo que se está haciendo aquí en este paso a nivel es un acto criminal. Esto es un acto terrorista y los terroristas y los criminales son los que lo están llevando a cabo y lo están sacando adelante. Entonces yo creo que la gente de Murcia debería estar aquí apoyándonos noche tras noche eso yo lo único que digo que esto no es obra de unos pocos, es de toda Murcia y que no traten de dividirnos porque si esto se cierra lo, nos va a afectar a todos porque el que tenga que pasar por aquí para mesa del Castillo los que tienen que venir desde la otra parte a trabajar a este lado los de los comercios, es que es un todo, tenemos que ser consecuentes ...con que esto es un error tremendo... ...y hay que repararlo... Vale. ...así es Carmen... ...y aquí vamos a seguir los días que haga falta... ...y aunque nos desmayemos todos eh... ...porque fíjate... ...que ahí una mujer... ...hoy ya no ha aguantado más... ...y ya se ha desmayado... ...no ha podido más... ...y lo raro es que no desfallezcamos todos eh... ...porque esto es muchísimo en serio esto... Mira, esto hay que compartirlo, hay que darle mucha difusión, mucha difusión, agarrar el enlace del Periscope, publicarlo, esto luego también va a Facebook, va se puede ver en, en YouTube, puedes buscar Cecilio Cean, Cecilio C-E-A-N, y publicarlo. Eh, es importantísimo, nosotros somos los medios, aquí yo pongo la cámara, el micrófono, pero es, pero es para darle voz a la gente para darle luz donde otros quieren poner sombra y para que nos informemos directamente. La gente se informa de la gente. La gente se informa de la gente. Sin necesidad de, intermediar de intermediarios algunos. ¿Por qué no salen los medios? Están preguntando aquí. A ver, esto es un negocio, esto es un negocio donde hay mucha gente implicada. Ten en cuenta que aquí está implicado Adif... ...Adif, eh, a día de hoy... ...su presidente... ...a ver... ...vamos por aquí Jesús, va, va a pasar a la ambulancia... ...su presidente está investigado, imputado... ...por... ...creo que es por el caso Púnica y... ...creo recordar que por varios casos más... ...entonces... Eh, ...son muchos intereses... ...aquí en esta política... En esta política es, para que la comprendamos, es un poco, sigue en la, una norma no escrita de tú y yo siempre seremos amigos porque sabemos demasiadas cosas el uno del otro. Aquí hay políticos que saben demasiado del otro, entonces entre ellos no se denuncia. ¿eh? Entre ellos no se denuncia. A lo mejor se van, crean partidos nuevos y dicen, no, yo, yo me he ido porque no estoy de acuerdo. Denuncia, denuncia, ¿sabes? Eso es como si... Eh, ...un familiar tuyo es un pedrasta y dices... ...no, no, yo me voy de la familia... ...vale, denuncia... ...denuncia al pedrasta... ...pues esto es lo mismo... ...entonces no es cuestión de ir creando partidos nuevos... ...habrá partidos políticos que digan... ...te refieres a mí... ...pues pues a ti y a cualquier otro partido nuevo que surja... ...de gente... ...de gente que haya migrado... ...de partidos corruptos... ...hay que mojarse... ...mira, está Ana Garrido... Ana Garrido denunció la Gürtel y ha sufrido un acoso impresionante. Ana Garrido ha sufrido acoso impresionante. A ella le digamos este perisco. Entonces, denunciar, denunciar tiene un coste social, un coste psicológico, un coste emocional, un coste económico. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y si no lo haces es porque también quieres, quieres apuntarte al cazo, ¿eh? Y como han agarrido también hay más casos, ¿no? Este es el paradigma. Han agarrido ramos. Bueno, ha pasado que una, una persona que viene aquí, bueno, Miguel, que viene cada día, pues se ha desmayado. A, es a ver, de vida, ¿no? es que son 200 días, ¿eh? Son dos.